Está con nosotros Belén Sosa de la familia de Valerza de SAS Créditos de Valerza. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo estás? Hola, Hola, Belén, día, ¿cómo te vas? ¿Buen ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de todo lo, todos los gastos que se vienen, ¿no? Estamos... Qué temita trajimos, Belén, en el día de ¿Sí, hoy. Sí, ¿no? Sí. <risa> bueno, estamos en noviembre, es un sí. mes de transición donde Ajá. ya tenemos que pensar en lo que vamos a gastar, ¿sí? Bien. Eh, con SAS Créditos hicimos una investigación de más o menos cuánto, cuánto vamos a necesitar para todo lo que viene. Hablemos bueno. de diciembre, con sí. las fiestas incluidas, de enero en vacaciones y un carnaval también en febrero, ¿no? Claro, claro. fines de febrero, sí. sí. Entonces, este, comencemos principalmente pensando en... Lo más próximo. No sé si todos, no sé cuántos niños o adolescentes en realidad están terminando la secundaria. Nos acordemos que también viene una cena blanca. Sí, sí. sí entonces... El hecho de irse a estudiar también, ¿no? De pensar claro. en emprender una uh -huh. carrera universitaria exacto, también. Claro. Exacto, exacto. ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿Cuánto estoy gastando? Yo he escuchado muchísimas veces el... No quiero ni saber cuánto voy a gastar. No, sí. <risa> Les Hay sepamos que saber. cuánto vamos a gastar para saber. poder tomar sí. decisiones, uh -huh. para poder anticiparnos y para poder hacer eso que tanto les digo de un presupuesto y no en, y no caer en esos gastos a las apuradas, en esos malos gastos, sí. Eh, hablemos un poquito de por ahí lo más más próximo que es eh, una cena blanca sí. que muchos eh, padres se van a ver en, en este tiempo, ya que avisaron que va a haber una cena blanca sí. y todo eso. ¿Cuánto cuesta un vestido? Hacer un vestido o alquilar un vestido. También si nosotros nos anticipamos, tenemos la posibilidad de, en vez de comprar un vestido, alquilarlo. Pero si nosotros lo hacemos a última hora, como que no vamos a conseguir el vestido que queremos. Y, claro. O ya va a estar alquilado los mejores vestidos. También esa, esas son las cosas que uno tiene que pensar con anticipación. Claro, hay que comenzar a pensarlo ahora. <risa> Exacto. En este mes, a inicio de este mes. ya. Porque si no... Ya, ya uh -huh. y... Y sacar cuánto es lo que yo voy a necesitar y anticipar todos estos gastos, también teniendo en cuenta que en el mes de diciembre seguramente haya aumentos de todas estas sí. cosas como pasa todos los y años. Yo te iba ¿no? a decir, por ejemplo, bueno, ahora conocemos el famoso Cyber Monday. Eh, que hay ofertas de todos los rubros, porque antes era solamente de tecnología, ahora hay de todo, hasta Perdón, de ropa, de zapatos. Hasta hoy, ¿no? Podemos, ¿podemos hoy? adelantarnos uh -huh. y bueno pensar ya en el zapato para el varón, o la sandalia para la mujer, o pensar claro. en los regalos de fin de año. Exactamente. A ver, tenemos eh, para una cena blanca, para mujer, para hombre, los zapatos. Uh -huh. Los hombres seguramente el traje, la camisa, sí. las mujeres un vestido, eh, Maquillaje, peinado, uñas, Uf. todo lo que implica, eh, eh, solo ese gasto. más o Algún menos... accesorio, ¿no? Alguna cadenita, algún También. collarcito, Exacto. aros. Todo eso, más o menos, y siendo muy económicos en, en los gastos que nosotros buscamos, estimamos desde esas créditos que puede costar 35 mil pesos Uf. en total. ¿35 mil eh... pesos? Por alumno, podríamos por decir. Por alumno, por claro. alumno. Hay una tarjeta también que va claro, para la escena. Que Blanc. más o menos vale cuatro mil pesos es lo que se, se estima, Belén, que puede llegar a salir la tarjeta. Es que eh, lo capital. decíamos con Nancy, está bastante salada también. Sí. Eh, bueno, sumado a todo, entonces, más o menos entre 35 y 40 mil pesos, ¿redondeamos así? Sí, redondeamos así, pero siendo muy económicos, buscando lo más barato, eh. siempre. ...en esos números... Claro, pensando en comprar, ¿no?... ...porque obviamente hay... ...capaz que hay gente que tiene ya un, un par de sandalias... ...o la hermana tiene el vestido y lo pueden... Refor ...este... ...modificar... modificar ...claro... Bueno, ...ya sabiendo estos números uno puede tomar esas sí. decisiones... ...y decir, bueno, no, no, no voy a comprar el vestido... ...puedo puedo pedirle a una... ...a mi hermana, a la prima... ...familiar sí. y todo y todo eso... ...después... ...ya hay pegadito las fiestas... Uh -huh. ...sí, viene una Navidad, un Año Nuevo... Hay regalos para los chicos, sí. regalo para un adulto. ¿Cuánto cuesta más o menos un regalo para un chico, para un niño? Entre cinco mil pesos hasta 10.000, mil he visto yo en, en vidrieras. Y si uno es más también te digo. ¿no? Sí, o un poco más dependiendo lo que quieran. Regalo para un adulto tres mil pesos, dos mil pesos. Eh, claro. ...cuánto me cuesta hacer una cena de Navidad... ...una cena de Año Nuevo... ...para una familia tipo de, de cuatro personas... ...pensando en que van a comer a la noche... ...y a que les quede algo para, para el mediodía siguiente. siguiente... ...son más o menos 19 mil pesos... ¿sí? ¿19 mil pesos? Bueno, 19, 000 pensando 000 pesos. En, una, en una cena, un plato principal... ...un Los postre, claro... ...la gaseosa, la sidra... Mm. ...todo sí. todo eso más o menos estimamos unos 19 mil pesos... Para una familia de cuatro, sí. Claro, ¿eh? Entonces, eh, si vamos haciendo cuentas y si vamos viendo todo lo que, lo que, lo, lo que, que se viene va después gastando. llegan los Reyes y después viene Reyes, claro, otros uh -huh. regalos más. Uh -huh. Claro. Eh, y ya en enero también, ya después de Reyes empezamos a pensar en unas vacaciones, ¿no? Claro. Mini vacaciones, aunque sea unas vacaciones de la de las low cost, las baratitas. Claro, o, o, o algún claro, sí, o decir, bueno, voy a alquilar una casita en, no sé, en los Alisos, en Reyes o en Salta, más lejos, sí. tres, cuatro días. ¿Y de cuánto estamos y hablando? Se estima ¿verdad? que más o menos la estadía es dos mil pesos por día por persona. Uh -huh. Por persona. Exacto. Ajá. ¿Sí? Entonces teniendo en cuenta esos números... Ahí es incluimos promedio, la, la ¿no? comida, eh, Belén, o solamente no. hospedaje. Solamente la estadio. Claro, el estadio Solo Está hospedaje. Ah. Y la comida, estimamos entre 500 y 600 pesos por día, entre un desayuno y un almuerzo. Claro. No sé, ya no incluiría una cena por ahí. Sí. Este... Llevando cosas desde acá, desde la casa. ¿viste llevando para el... cocinar claro, no, no, en no. la cabaña, o llevando para sí. cocinar en el departamento que se alquile. Entonces sigamos haciendo números y ya nos vamos a un carnaval donde seguramente eh, haya que pagar entradas para, para poder ir a festejar. Eh, el traslado. La, el, traslado de... el traslado, el traslado si se van al norte, todo eso. Nosotros estimamos que de diciembre a febrero, de lo, desde lo más barato a lo más caro, puede estimarse que se va a gastar desde 200 mil pesos hasta 300 mil pesos. Eso es lo Bien. que va a necesitar una familia tipo. Ah, eso ahí está, iba a preguntarte. Una familia tipo de cuatro personas. De cuatro personas, Bien. dependiendo uh -huh. qué, qué tanto economice o no en, en los gastos, va a necesitar entre 200 y 300 mil pesos para vivir diciembre, enero, febrero y para no tam tampoco restringirse al 100% de vivir todo lo que implica eh, las fiestas, unas mini vacaciones, todo claro. eso que uno dice... Este... Y en realidad, si vos, si vos te anticipás ahora y ahora en, en noviembre vas y sacas un préstamo de esos, ya en febrero vas a estar pagando la tercera cuota, ¿sí? De, de, lo que, de lo que vos vas a, a necesitar. Y la idea es esa, principalmente, que se planifique, que sepamos cuánto cuesta esto, cu cuánto voy a gastar, y ver si yo ahora pago unas vacaciones, seguramente el pasaje cueste más barato, porque cuando claro. compras con anticipación uh -huh. sí. el pasaje cuesta más barato. Eh, también el, el hacer una reserva de una estadía, todo eso uno puede ir abaratando esos costos y capaz que gasta menos. Y tenés más opciones también para elegir, ¿no? Porque eh, sí. cuando vas a último momento y bueno, llegaste al lugar y tenés que buscar un lugar para dormir, bueno, terminas eligiendo cualquier cosa, ¿no? Capaz claro. que no es lo más económico, ni, ni mucho menos. Y ni hablar si ya empezamos a pensar que en febrero los chicos que salieron de la secundaria ya tienen que ir a buscar dónde van a vivir eh, ...para cuando comiencen la universidad, claro. ¿no? Dependiendo a dónde vayan a Y otra cosa, la matrícula para los chicos que van a entrar el año que viene al colegio... ¿eh? ...siempre te cobran, bueno, la, la matrícula ahora fin de año... Eh, ...si tenés más de un hijo, tenés que hacer números, digo... ...es momento, Belén, por lo que estás diciendo, por lo que estamos charlando con Nancy también... ...de sentarse, como vinimos charlando las veces anteriores... ...y comenzar a... A tomar nota. A tomar nota, ¿no? Así decir, bueno, a ver, sí. tengo que gastar en esto, esto, esto, esto... ...bueno, necesito tanto... Y hoy me parece, Belén, que pensar en unas vacaciones y está, está más complicado, está más complicado. Y, y ahí va la pregunta, eh, ¿está bueno por ahí sacar un crédito para irte de vacaciones? Muchos dicen sabiendo que dure un par de días y después tenés que ir pagándolo... Y depende, porque como dice ella, vos ya sabés, con este gasto estimativo de estos tres meses, hablamos, no sé, de 200 mil pesos, bueno, uno ya sabe que ese es el gasto que vas a tener, esa es la plata y eso lo vas a ir distribuyendo. Exacto. Depende también cómo uno lo tome, ¿no? Me sí, eh, uno, uno lo va a, ir, va a ir viendo claramente, cada uno va a ver lo que, lo que puede o no puede gastar, si puede o no irse de vacaciones venimos también de estar encerrados, entonces pensar sí. en, en hacer un viaje cortito, por lo menos, e irnos tampoco tiene que parecer tan lejos. Uh -huh. eh, entonces la idea en, pr en principio es darle la opción de, mirá, si lo sacas ahora el préstamo, ya en febrero ya vas a ir pagando la tercera cuota y no te va a quedar tanto por pagar. La claro. idea es, uh -huh. claro que no gasten su fondo de emergencia, que si me claro. hicieron caso uh -huh. ya tienen tres meses ahorrados, calculo, uh -huh. se si hicieron la tarea, pero la idea es no utilizar el fondo de emergencia y utilizar el préstamo como un aliado, porque si no, pasa que uno va a, eh, llega a las fiestas y va a comprar regalo y en vez de pagar un regalo que puede costar dos mil pesos hoy, el mes que viene está costando mil 3.500. Claro. Entonces uh -huh. el tema es no haberte anticipado. Uh -huh. eh, la idea en general es esa, es ayudarlos a que vayan pensando en esto, que, que se hagan la idea de lo que van a gastar y que no los agarren esos imprevistos donde uno agarra lo que puede. Claro. Compran lo claro. que puede al precio que puede porque ya lo necesita. Y creo que en este tiempo no que hemos conocido también las posibilidades que da SAS Créditos y también los consejos que vos venís brindando, Belén, es sacarle esta connotación negativa, ¿no? al préstamo, al crédito, decir, bueno, no, eh, si lo sé utilizar, si lo voy a, a manejar bien, es positivo. Pero si saco el, el préstamo y hago volar la plata, ¿viste claro, que a veces bueno. se va, sí. bueno, ahí sí va a ser negativo. Los préstamos son un gran aliado cuando sabemos eh, financiar o manejar nuestra economía. ¿sí? Claro. Podemos ahorrar y podemos también eh, tener estos gastos de préstamos o créditos, siempre y cuando nosotros sepamos ordenarnos. La idea es que eh, nos anticipemos, la idea justamente está recién comenzando a noviembre. Es más, la mayoría todavía no cobró su sueldo. Uh -huh. Entonces, empecemos ya ahora a notar cuánto voy a gastar en los próximos tres meses, cuánto voy a necesitar. Y, eh, bueno, los invitamos a esas créditos, todos los que sean empleados públicos de la provincia pueden acceder a préstamos de estos montos, inclusive. Este, a las tasas más bajas del mercado ya ahí cualquier cosa los están asesorando nuestros, uh -huh. nuestros asesores comerciales que están Bien. para ustedes Perfecto, y por supuesto la, en las redes sociales también pueden mandar un mensajito pueden consultar Exacto, al Whatsapp, a Facebook pueden seguirnos nosotros ahí subimos generalmente también distintos consejos para que bueno para que estén al tanto y para ayudarlos porque esa es la idea ¿no? Uh -huh. ayudarlos a tomar decisiones inteligentes. Perfecto, Belén, muy interesante. Es importante empezar a planificar, como siempre vos lo decís, papel, lápiz, hacer ahí cuentas, saber lo que uno tiene, uh -huh. va a gastar, cuáles son las uh -huh. posibilidades que tenemos, eso es lo más importante. Eh, hasta la próxima vez. Hasta Cuando la próxima, chicos. <risa> Muchas gracias. Gracias por haber venido, Belén, y ¿eh? siempre trayéndonos herramientas como lo hace la gente de Valerse en este caso.